Esperanza y que les acompañaron los vecinos que nosotros adoramos. Nuestra responsabilidad de trabajo no nos permitió estar ahí. Y gracias a Dios, mi este madre está vacunada. Gracias a Dios. No se imaginan ustedes la tranquilidad que, como hijo, uy, yo tengo. Porque el usted sabe de que ya su madre está fuera de riesgo, de que yo puede abrazar a su madre, de que ya yo no voy a llegar con el temor que yo llegara aquí a esta casa sin saber si traía el virus encima, por la imponencia que día tras día me veo producto de mis responsabilidades, que nosotros no sabemos huir a ellas, sino que la enfrentamos con todas las consecuencias. En nuestro caso, con dos condiciones. Una veces que bien está controlada por el doctor Ernesto García, como ya hemos dicho, pero es una condición. Y otra condición que teníamos que también fue superada gracias a Dios es la condición del asma bronquial, que gracias a un oportuno tratamiento pues logramos salir de ella, pero también es una condición base que nos amenazaba. Gracias a Dios hasta ahora hemos resistido y esperamos seguir existiendo. Esperamos seguir resistiendo. Gracias a Dios. Yo hoy estoy feliz, estoy tranquilo, porque ya mi madre estaba conmigo. Espero que lo tuya también estés. Y yo espero que a ti, cuando te llegue el turno también, de hacerte, de hacerte, te vacunes con confianza. Vamos a vacunarnos todos y vamos a erradicar la COVID. Esta lucha la ganamos nosotros con Dios por delante. La ganamos nosotros, si Dios quiere. Qué bueno que las autoridades estén actuando de una manera correcta y que la sociedad haya madurado lo suficiente para entender las políticas gubernamentales. Las mismas que fueron implementadas desde el inicio y que fueron boicoteadas, incomprendidas, vilipendiadas, vilipendiadas. Esas mismas medidas. Esas mismas que se encargaron de desacreditarlo cuando estaba en oposición y que hoy con el gobierno, qué bien le han hecho esas mismas medidas. Pero que aquella vez, por el proselitismo, por el fanatismo, no se entendía. Y como malo, no es quién lo hace, no es lo que se hace, sino quién lo hace. Pues. Como eran mis enemigos, hay que lo empañar. Y lo que nosotros no vamos a caer eh, nunca. Porque nosotros somos filantrópicos, amamos también nuestro país y amamos a nuestra gente. Y no podemos alentar nada que perjudique a los nuestros, que perjudique al pueblo. Nada, nada que lastime a otras gentes para encontrar el apoyo a nuestro. Pero lo que nos beneficia va a encontrar el apoyo a nuestro, sea quien sea que lo haga. Porque de esto es que se trata. De la probidad, de la honestidad que debemos exhibir en cada instante. Qué bueno que la población ha entendido el distanciamiento social y ya no existen esas cantidades de denominaciones. Qué bueno que se han entendido los toques de queda. Qué bueno que se han entendido todas esas medidas que son súper, súper, súper, súper necesarias. Súper necesarias. Desde un principio. Y qué bueno que estén llegando las vacunas y que se esté haciendo con ese orden que se está haciendo que se esté haciendo así inicio ojalá que siga así ojalá y que los centros privados también dispongan de espacios para la vacunación ojalá Dios quiera que todos nos aboquemos a esto ojalá que me digan a mí mañana que van a usar mi casa para, para la vacunación y ustedes vendrán que tendrán todas oportunidades a vida y por haber químicas donde venía en la sala, en la marquesina, hasta la habitación mía la presto para vacunar a la gente. Porque, ¿qué es lo que queremos? Que Se acabe esta pandemia. Entonces vamos a colaborar, vamos a colaborar de manera irrestricta. Esto es un asunto de humanidad, esto es un asunto de entendimiento y de racionalidad. Porque para mí, la campaña política pasó en el momento mismo que la Junta Central Electoral dio su veredicto final, designando a Luis Abinader como presidente de la República. Todas las acciones que empeñan a beneficio de la población encontrarán en nosotros una caja de resonancia, un promotor de las buenas acciones, y seré un crítico de las malas acciones también, sobre todo después que de pase la pandemia, porque mientras estamos en pandemia, es una insensatez, una insensatez mayúscula. Usted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 Tómelas en cuenta, revíselas, analícelas, coméntele todo con sinceridad y al llenar su formulario, ténelo con seriedad y con responsabilidad. Todas las vacunas del mundo tienen sus contraindicaciones, todos los medicamentos tienen sus contraindicaciones ¿Sí? y se evalúa mediante el...